El martes 9 de marzo hablaremos en nuestro programa de Rojo y Negro Televisión del tercer sector de nuestra economía, un sector precarizado, feminizado, que está compuesto por entidades sin ánimo de lucro, también llamadas de sociedad civil, no gubernamentales o de economía social. Desde Canal 33 de la TDT de Madrid y para el resto del Estado desde nuestra web rojoinegrotv.org, el martes 9 de marzo a las 21 horas, te esperamos.